La nombrada Marcela de Jesús denuncia la supuesta agresión de la cual fue objeto una hermana suya por otra mujer supuestamente celosa. Este hecho ocurrió en el municipio de Hostos, en esta provincia de Duarte. Paso un problema con mi hermana: que mi hermana salió de trabajar a las 3 de la tarde. Cuando iba del trabajo, había una señora esperándola en la bomba porque hay testigos de que en la bomba ella estaba con la persona. Eh, que agredieron a mi hermana ella estaba en la bomba cuando mi hermana llegó a la bomba ella la, ella la vio y mi hermana llegó a la bomba entonces cuando mi hermana salió de la bomba ella se fue adelante pero a mi hermana en un transcurso donde es ordinario por ahí no hay, no hay personas. entonces mi hermana cuando una de las señoras que andaba con ella con la tipa le hicieron parada ella se paró cuando ella se para le entran a golpe cuando cuando mi hermana ahí trató de defenderse la tipa que anda buscando el problema se mete a la agua entonces quienes se quedan con el problema los hombres que andaban con entonces porque hay testigos también de esa persona que lo vieron a los tipos cuando le dieron con el palo a mi hermana le dio un golpe en un brazo, mi hermana va inmediatamente uno de los testigos que hay en el hecho manda a mi hermana al hospital con, con, con un vestido de ella le llévame a mucha muchacha al hospital que, me da, que yo no puedo ir porque tengo el negocio con gente pero llévame la manda a la muchacha a mi hermana al hospital y la se queda, mira, me dan un amo de comer la manda a la policía ntn su noticiero regional robinson polanco